El tiempo presente en español. Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de raíz de E a IE. Video número 21. Empezar. To begin. Yo empiezo. Tú empiezas. Él, ella, usted empieza. Nosotros, nosotras empezamos. Vosotros, vosotras empezáis. Ellos, ellas, ustedes empiezan. Vosotros empezáis el día a las seis en punto. Encender. To ignite. Yo enciendo. Tú enciendes, él, ella, usted enciende, nosotros, nosotras encendemos, vosotros, vosotras encendéis, ellos, ellas, ustedes encienden. Juan enciende la vela del pastel. Entender. To understand.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 Yo entierro, tú entierras, él, ella, usted entierra, nosotros, nosotras enterramos, vosotros, vosotras enterráis, ellos, ellas, ustedes entierran. Él entierra las semillas en la tierra. Gobernar, to govern, yo gobierno, tú gobiernas, él, ella, usted gobierna, nosotros, nosotras gobernamos, vosotros, vosotras gobernáis, ellos, ellas, ustedes gobiernan. El alcalde gobierna muy bien la ciudad. Herir, to hurt. Yo hiero. Tú hieres. Él, ella, usted hiere. Nosotros, nosotras herimos. Vosotros, vosotras herís. Ellos, ellas, ustedes hieren. Él hiere a sus amigos con sus comentarios. hervir, to boil. Yo hiervo, tú hierves, él, ella, usted hierve, nosotros, nosotras hervimos, vosotros, vosotras hervís, ellos, ellas, ustedes hierven. Yo hiervo el agua para el café, Mentir, to lie, yo miento, tú mientes, él, ella, usted miente, nosotros, nosotras mentimos, vosotros, vosotras mentís, ellos, ellas, ustedes mienten, ella miente y no dice la verdad. negar, to deny. yo niego, tú niegas, él, ella, usted niega, nosotros, nosotras negamos, vosotros, vosotras negáis, ellos, ellas, ustedes niegan. La cruz roja no niega la ayuda a nadie. Pensar, to think. Yo pienso. Tú piensas. Él, ella, usted piensa. Nosotros, nosotras pensamos. Vosotros, vosotras pensáis. Ellos, ellas, ustedes piensan. Yo pienso que es hora de ir a casa. Perder, to lose. Yo pierdo, tú pierdes, él, ella, usted pierde, nosotros, nosotras perdemos, vosotros, vosotras perdéis, ellos, ellas, ustedes pierden. Tú pierdes tus llaves todos los días. preferir, to prefer, yo prefiero, tú prefieres, él, ella, usted prefiere, nosotros, nosotras preferimos, vosotros, vosotras preferís, ellos, ellas, ustedes prefieren, ella prefiere comida china. Consentir. To consent. Yo consiento. Tú consientes. Él, ella, usted consiente. Nosotros, nosotras consentimos. Vosotros, vosotras consentís. Ellos, ellas, ustedes consienten. Yo consiento que mis hijos vayan al parque. Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de raíz de e a y. Video número 21. El tiempo presente en español.